Creo que es todo un éxito la temporada pasada. Veniendo del COVID, veniendo de toda la situación que ha habido, manteniendo más de 236 eh, equipos, Spartana, significa... lo que el sport ha rehabilitar ha mantenido la La seva Forza, gracias al esfuerzo de los clubes, de los paras, de las familias, de todas las personas que dedican a su temps a poder mantener esta estructura esportiva. Estem hablando de más de 3.000 eh, atletas, de más de 3.000 eh, esportistas federados a la ciudad, pero de miles de personas que practican el als a nuestros parks, a nuestras carreras, de manera informal y de manera individual. Partan, yo creo que al que volíem me resaltar, era esta importancia que tiene el esporte para la salud, para el bienestar y para una ciudad con mejor calidad de vida. Yo pienso que es importante que nuestro esfuerzo sea reconocido ya que el desplazamiento y el empeño que ponemos los deportistas a la hora de competir es digno de que sea premiado y esta gala es perfecta para cumplir esa misión. La gala es un, es un acto, es un evento, eh, yo creo que llevamos viviendo muchos años y es importante para la ciudad ¿no? y también te hace conocer todo tipo de deportes y deportistas que, que han conseguido éxitos y yo creo que es un, un momento, un día donde todos nos juntamos y la verdad que, que es especial para todos los que somos deportistas de aquí de Vila pues yo entreno muchas horas a la semana y pues aunque solo puedas actuar un minuto y medio, cuesta mucho que todo ese trabajo se vea reflejado. Y obviamente cuando se ve reflejado pues estamos muy felices, muy contentas de poder haber reflejado todo el esfuerzo semanal y diario en tan poco tiempo. Y también bueno que sea reconocido a, a ti misma, ¿no? más semblat que es una cosa muy chula, que fa es más a la ciudad y que pues que mola que torne un reconocimiento como lo de